Nos hicimos la pregunta de por qué las fábricas estaban ubicadas en una latitud tan extrema, por qué la gente se acercaba a tierra de fuego, a trabajar de todos lados. Del país. Y, y, y nos dimos cuenta de que pasaban muchas cosas ahí adentro, no todas en plan de la película. Eh, cuando pensamos en el personaje lo pensamos como alguien que. Realmente quería, a partir de involucrarse en el trabajo, encontraba un sentido de pertenencia en el mundo y, y a través del trabajo podía incorporar ciertas funciones de conciencia política, conciencia social. Ahí apareció Mora también, que nos dimos cuenta que podía darle darle al personaje esa capacidad de algo, ese crecimiento, alguien que descubra, porque también era un momento muy particular en eh, relación de alguna manera, tangencialmente al feminismo y a la incorporación de las luchas, que eh, bueno, también está en ese momento, también me iba a decir una película que tenía que ver en algún punto con los derechos, así que de esa manera, muy brevemente, como surgió la chica nueva. ¿no? Eh, una pregunta... Sí, yo te quería consultar. ¿Está, la, ¿Está filmada íntegramente en Río Grande o hicieron otras ocasiones? Eh, los hay un interior que es el departamento que hicimos acá por una cuestión de producción, pero la película está filmada dentro de una fábrica que se llama OTIBIC, que fue tomada por los trabajadores, la mayoría de las personas que ven en la película son trabajadores que tomaron generalmente esa fábrica y en general, la película es una película de Olivero. ¿El rodaje fue durante la toa? No, el rodaje fue dos años después de la toa real. Eh, nosotras, cuando empezamos a pensar la película, era una industria, era un proceso de auge de la industria de tierra de fuego. La terminamos filmando en el 2019, eh, en una crisis absoluta, de las importaciones las importaciones trajeron crisis a la industria entonces nos encontramos con otra película y hubo que repensar re realmente el, el filme entero porque fuimos queriendo contar lo que pasaba en las fábricas y lo importante era la industria y nos encontramos con el desmantelamiento total de, de las fábricas y hubo que contar eso no era recuperada no, no Hoy es una cooperativa sí. de trabajo que eh, está pasando en un momento complicado, pero que está tomada por los trabajadores. Era una fábrica que se dedicaba a, a, a hígidos a acondicionados y el dueño un día se jugó y los dejó sin, con un año de atraso en los sueldos y con, un, con el lote, un lote de hígidos comisionados y, y la fábrica se hacer. Digamos, la historia que contase basada en un caso real, pero después la ficción de los personajes con la ficción es real, o pasó esto, esta historia de la hermana con, que lo no pongo para el hermano y todo esto. No, la historia es una, ficción, es una ficción dentro de la fábrica que sí que es, es real. Sí, la, en Tierra del Fuego hay eh, es un polo es un industrial en la como. Que, los años previos a la crisis que empezó en 2017, 2015, 16, 2016, 16. Eh, nada, nada, trabajo a miles y miles de empleados y que, que de hecho se mudaban y se, y a, a vivir, y se instalaban de distintos lados del país y de Chile y de Brasil, como eh, es, un, es un lugar realmente, de un polo industrial. Nosotros nos llamó mucho la atención la existencia y la poca, el poco conocimiento que acá en Buenos Aires sobre todo tenemos de, de ese pueblo, como que llegaba solamente noticias por ahí, no sé, programas tipo de la Nata diciendo que eso era de fábrica de ensamble, que eso no era una fábrica real. Pero bueno, hoy en día la tecnología, o sea, por, por el tipo de productos que se fabrican, son casi todos, digamos, son, hay muy pocas fábricas donde de, se hagan los microcomponentes, micro la mayoría se importa y se ensamblan. Pero bueno, son, son fábricas porque dan puestos de trabajo y es o sea, un poco el objetivo también de la instalación de la plata y la investigación sobre exacto, sí, un poco.. Sí, lo que pasa es que la investigación siempre mediática que cae un poco un que es una ensambladora y que no fabrica nada. Lo cierto es que en ninguna parte del mundo en China se fabrica realmente un componente. Los componentes se distribuyen y se ensamblan en los países porque realmente sería una pérdida estar generando empleo en China y no traer ese empleo a Argentina. Y la mayoría de las noticias en relación a eso, como por ejemplo, compras una tele y te vienes el ticket que es ensamblado en Tierra del Fuego, fabricado en Tierra del Fuego, un microondas, un aire acondicionado, las autopartes, Esa parte, ese televisor, o el producto que sea, le da, le da trabajo a muchísimas personas. Ese trabajo podría estar en China, pero está acá, y eso no es una decisión política. Generar una industria es una decisión política que hubo un gobierno que sostuvo y otro gobierno que desmanteló. Ahí es donde quisimos pararnos también para hacer más de India. Queríamos visibilizar eso ¿no? y organizar nada más. ¿Por qué la protagonista tiene pocos diálogos? Realmente creemos que es su forma de estar en el mundo. ¿no? No tienen algo más que decir y su forma de existir es hacer, no decir. ¿Por qué no te ¿Por qué Porque claro, esto tiene es un poco piado. Sí, yo creo que es la misma respuesta. O sea, porque ella es así y también está entrando en un lugar que muchos no conocen y está como ahí siempre como observando y entendiendo algo nuevo. No sé cuánto tiene para decir. Entonces está más como procesando información más que... Claro. Y también es más... Eso yo también es más... O sea, no, sí, no sé qué diría, como está eso, como metiendo cosas para adentro, mirando, aprendiendo, es difícil. Pero también ¿no, que lo que transmiten son los vínculos, progresan ¿no? a las amistades. Sí, transmiten vínculos también. Sí, y otra... sí, bueno, el vínculo. Sí, también el, el vínculo también, digo como el vínculo con, en este caso, Rafa Federman, que es la hermana de Jimena, eh, es un vínculo nuevo y no se ven hace mucho, entonces, no sé, ¿qué te decir con una persona que prácticamente no conoces? Y en una situación que quizás tampoco es como, que es medio por, no, no sé por la obligación, pero por una necesidad de supervivencia, bueno, llego acá porque no tengo otro lado donde ir. Cada uno con su personalidad. Y cada uno con su, en su situación. Sí, personalidad en su situación. Porque quizás en otro momento son diferentes. Pero ahí, eh, como son, entre ellos, encontrándose en ese momento. en límites, Situaciones límites, los dos. Eh, no sé qué, se, qué tienen para decirse. Se relacionan quizás desde otro lado, desde el que puede. Yo, te quería preguntar en relación a los vínculos. ¿No? Me parece que en la película aparece algo en relación al vínculo entre mujeres. Más allá de que hay una atracción entre la protagonista la, la y la compañía de trabajo, después hay una escena en donde realmente Mora se ríe y se siente a gusto, que es la escena cuando están en la barra y demás. ¿Qué importancia tiene para vos en ese punto? Si lo quisiste mostrar y qué es lo que pensaste en relación a la lucha, en ambos sentidos que tiene que ver con un lugar un poquito para la lucha y bueno, este tipo de cosas. Sí, eh, cuando comenzas un proyecto, como comenzas una grabación, y cuando empezamos a bueno, que el trabajo no es el trabajo que significa que no puede ser, es muy sino que lo que pasa a través del trabajo realmente te influye ¿eh? ¿no? y lo que pasa pasa es que se empieza a incluir en un mundo juvenil del cual antes no podía ser parte porque estaba realmente en una situación de supervivencia, de buscar comida, de buscar techo, y ahora que empieza a pertenecer a un mundo se puede vincular de una manera más fraternal, no con su hermano sino con estos nuevos vínculos que hacen realmente ¿no? Y son súper importantes y son esos vínculos que la conducen a una lucha colectiva. Por eso también para la película inicialmente eh, reflexiona sobre la individualidad y el conjunto. Y algo que está pasando mucho es que, eh, y la, más con la manera, es que se exacerbó la individualidad, las conexiones eh, cerradas y se pierden estos vínculos de fábrica o vínculos de trabajo donde es muy importante estar con el otro para asociarse y para generar algo en conjunto. No, y también esto que sí, que me parece que tiene que con la identidad, como poder eh, en, en reencontrarse o conocerse o encontrar también la, la propia identidad y quién es uno, siempre es en relación con otros si y en este caso como que el personaje encuentra una misma... Eh, que se rueda un poco y la partida de ahí, también descubre por ahí este deseo o esta felicidad con esta chica, ¿no? esa chica, no una historia Sí, también y hay un lugar protagonico para las mujeres. es otro lugar, pero interesante, ¿no? en donde hay un fortalecimiento en relación al lugar de la mujer en una lucha sosteniendo también algo de esto, ¿no? Bueno, esa pereza hay en un momento distinto, ¿no? Para la mujer, eh, Es interesante que en Tierra, la mucho trabajo a mujeres? O sea, en otras industrias no contienen no una cantidad significativo, hay muchísimo. No. Lo que yo iba a decir era muy parecido a eso, que a mí lo que me gustó el crecimiento del personaje era tipo, empezaba, paso del feo, pero bueno, siendo nada y después siendo parte de todo. Y así es como que ella se sentía. Y no, como que no matía, y después al final era parte de algo, volvía a tener una relación con su hermano. Yo sentí eso, no sé si el personaje es así o si simplemente lo no vive así, lo no voy a compartir así. <risa> esa es la a través de la película. Sí, sin duda, o sea, sí. vamos por ese lado. Y, y también es como lo que la película tiene para decir, que, que, te, que estando en un grupo te puedes incluir y puedes de alguna manera manifestarte mejor en tu individualidad, pero a través de tu ¿Cómo vivieron los y las operarias este, del lugar la realización de la película? O sea, ¿cómo lo vivieron? lo ¿No vivieron como una, una especie de victoria en cuanto a que se iba a dar a conocer el mensaje? ¿Había expectativas sobre la película en ese sentido? Sí, fue fuerte. En principio creo que Quedaron bastante atoritos con la idea de que alguien quiera hacer una película de, su, de la fábrica, de su puesto de trabajo. Nos enseñaron todo, cómo debía ser, con los procesos. Nos contaron muchas historias que son parte de la película. Todavía la vieron eh, y creo que ahí va a ser como la reacción más fuerte, porque nunca la ficción supera la realidad realmente con hechos tan traumáticos como una depresión o como lo tremendo que es para una persona estar sin trabajo durante años, sobre todo después de tantos años de... Pero creo que fue muy, muy positivo para ellos, porque además recibimos trabajo, y súper nutritivo, como que no, para nosotros fue una experiencia que sería otra sin el apoyo de ellos. Si no sí. tuve el rodaje, pero eso me dice el ruido. No, no, <risa> si sí, había. Yo antes de una ciudad con un movimiento muy fuerte y firmado que tuvo muchísimas dificultades. Sí, o sea, se recogió la semana de rodaje, la evaluación en el medio. Bueno. Sí. ¿Cuándo fue el, el, el, el, el periodo? En noviembre del 2019 Fue la, creo que la última película que se filmó la... de la pandemia, ¿no? Wow. Cinco semanas. Yo les hago una pregunta, que es para que vayan contestando así cada una. ¿Cómo se arma el, el entramado cuando uno tiene una ficción y algo que investigó? Para que no quede ni.. La, lo informativo o esa cosa baja línea y para que nutra la ficción. Y después cómo componen esos personajes que están anclados en algo real, ¿no? Es un libro. Y bueno, hay, hay momentos, me parece, como más nombrados y menos también. Desde el guión, yo, yo me cargo, Como que lo que más nos interesó, por lo menos que eh, en la parte de escritura me parece que tiene que ver con una eh, hipótesis de de trabajo, como que la película te puede gustar más o menos, pero hay una idea una hipótesis sobre el mundo y algo que pensamos, digamos, y que narrativamente suceden como hechos que, que hacen a un pequeño o gran arco de transformación, las acciones van como concadenándose en una cierta causalidad narrativa que tiene que ver con una narración más clásica. Eh, y, y toda la parte más de hechos, más de la realidad si se quiere o que estuvimos investigando tratamos siempre como de vincularla dramáticamente eh, más allá del resultado bueno o malo, esa fue la intención desde siempre ¿no? como que es jugar constructivamente, no como solamente un decorado sino bueno, poner a ciertos personajes en determinado contexto también y ver cómo eso va generando posiciones, resistencias, conflictos y hace también a, eh, transformar al personaje y como que el personaje se va creando en acción, no es algo que existe previamente y, y cayó ahí, sino que se va haciendo a medida que se va enfrentando a los distintos conflictos y situaciones que la mayoría de las veces son externos, pero que también hay conflictos internos y que, que va arrastrando al personaje. Sí, o se ve mucho que es un personaje que se va construyendo a medida que avanza la película. Y es un ejercicio sí. sí. que ha sido logrado. Y que Mora de Poco también hace sí. a ese efecto. Como que no me pareció, me pareció una un estilo de los hermanos de Arden, donde el personaje uno va viendo. Vale, agregando elementos sin necesidad de que sean por palabras. Sí, totalmente. Sí. Sí. Sí. Bueno, no sí. para él siempre puedo contar. Sorprendente. Sí, sí, no porque sea parecido, sino porque hay un correlato en relación al estilo de instalar mm -hmm. la conclusión de, de, de Solo para agregar, estábamos muy segura de es que no queríamos esto que queríamos contar no queríamos que sea de manera documental, porque confiamos en algo que tiene la ficción, que es una capacidad de llegada distinta que eh, la que podría tener un documental. Un documental se podría votar tranquilamente, inclusive un poco más, pero la ficción te permite de alguna manera... Sí, hace una metáfora del mundo sí. también, ¿no? Como que propone una metáfora. Ay. Y empatizar en todo caso. Sí, y una universalidad también. No sé. Y yo pensaba, dentro de esa metáfora, obviamente interpretación personal, el papel del encierro, porque el encierro aparece en muchos momentos, en el momento inicial de la película donde ya está encerrada, el encierro en la habitación, el encierro del hermano en la fábrica, el encierro de en la fábrica y el encierro del en personaje. Uh -huh. Cómo se abre a partir de descubrir la nueva chica, ¿no? Como que el eje uno de los ejes podría ser el encierro. No sé sí, claro. no, si ¿sí ustedes lo vieron en otro momento, lo pensaron así. no. no. O sea, inclusive no había pensado en la chica nueva como... Salía, como salir salido de ese... La creación de persona. La involucrarse en una situación corporativa, reconocerse en el hermano, lo que me pasó a mí era que más allá del vínculo con, con Mora, con, bueno, con todos los actores y actrices de, de la peli eh, había algo que el, el lugar, el, el lugar eh, esa fábrica, ¿no? como que para mí tenía como una vida propia, eran como que si la fábrica es otro personaje de la película, y muy presente. Entonces era como que nada más dejarse, más allá de lo que hace uno como así, con los sentimientos o lo que puede charlar con la directora, eh, eh, cómo encarar la escena y demás, sino que había algo de dejarse un poco llevar y estar como abierta la intuición a estar ahí con esa gente real que vivió lo que vivió de la toma de la fábrica con ese frío, que no es lo mismo actuar acá caminando por, no sé, por el abasto así, que es con ese frío total que no estamos acostumbrados entonces había algo que el lugar se lo iba, eh, iba proponiendo así, casi sin, sin querer y para mí eso fue lo fundamental, como estar abierta no con mi neurosis de, de cómo soy yo, sino como estar abierta a eso que, que pasaba ahí y agarrarme un poco de la gente de la fábrica, eh, y bueno, y ahí como construirlo desde ahí para mí que fue como. Me parece que fue de todos así como la, la, la forma. Sí, fue, pues, o sea, totalmente de acuerdo con eso. Nosotros nos fuimos a filmar y quedamos ahí como, no sé, cuatro semanas, estuvimos ahí, tres cuatro semanas y estábamos ahí todo el tiempo viviendo en el río grande y eso ya tiene una energía o sea, estar filmando en la fábrica el frío, en el frío y el viento ya te pones como en un lugar estar abogados y estar con gente que realmente desde ahí ya te pone en un lugar eh, después con respecto a, quizás, la reflexión con realidad yo cuando, o sea, cuando Entré eh, en el personaje de Jimena, cuando, antes del rodaje, quizás no sé cuánta información tenía de la situación, o quizás uno se imagina, pero cuando está ahí es otra cosa también. Eh, entonces, nada, yo eh, antes del de rodaje tuve algunas reuniones conmigo donde me contó mucha información que yo no sabía, no, bajó eh, mucha información y eso me impresionó mucho. Y como, wow. Eh, pero después, y yo, y me inicio una idea, pero después cuando uno llega ahí se encuentra con la realidad. Y, y también, mi personaje es un poco eso, o sea, Jimena no sabe a lo que va a llegar. Es como que no, no tiene sentido, lo que no sabe que, o sea, aprende trabaja, observa, eh, absorbe información, tiene un poco que ver con eso también, con esa con La realidad de Jimena que es llegar y aprender de lo que está viendo. A mí un poco también. Sí. En el 2019, sería sí. sí, complicado actualizar la comunidad, sobre todo porque el país propone actualizaciones constantes. Eh, pero bueno, vamos por todos. Sí, <risa> buena idea. Buen la, Buen la chica viva. La... Yo, <risa> Mira, en ese sentido, lo que demuestra es una realidad que para está tan lejos de nosotros en el bueno, en todo caso, ah. si queda la curiosidad de saber qué pasa hoy, iremos a buscar información, ¿no? Ah. ¿No? Eso ya, ah. sí, aparte de, sí. de documental. ¿no? Aparte de que, digo, es una, para mí es una peli que habla de un tema que es real que está sucediendo, pero también muestra otra cosa que es muy importante, que es un personaje con vínculos. Es ¿Cómo lo está atravesando? Yo, eh, creo, que... Sí, yo creo que es verdad, lo que impulsa la historia es ese. Sí. y después hay factores externos que se muestran, ¿no? y que son muy sí. importantes, pero... Ahí. Sí, no deja de ser una ficción, digamos, y como que el final tiene que ver con el final del recorrido de ella, me parece, como que haberla continuado... No sé si respondía por ahí a la, no, a la ficción, sí. que es como, bueno, ella empieza sola y de alguna forma encuentra un espacio de pertenencia y ahí termina su recorrido como personaje. El, el recorrido que hicimos, no sé. Pero en todo caso creo que está bueno que quede esa curiosidad de cómo conocer más igual y que en el futuro pueda de qué está pasando en ese rincón del país, en esa punta del país. ¿Ya tienen planificado la distribución de la película en todo el país? Sí, el 27 se entrenan las caras. Okay. De... Se, se, se estrenan sí, bueno, en la ¿sabes? capital, de sí. las demás provincias. Y estamos haciendo como una salida un poco de a poco también para poder acompañarla el 10, eh, vamos a estrenarla en Río Grande, muy bien. y ahí va a viajar Picadera seguramente. El 10 de noviembre. El 10 de, eh, de noviembre. No, muy bien Sí, ¿Y después las principales plazas que van, siempre van a ser con los pueblos? Sí, para, sí, para, es, para... es necesario que esta película sí. recorra todo el país para que mucha gente como nosotros, que estamos tan alejados de Tierra del Fuego, ignoramos muchas situaciones, este, sobre todo económicas más que políticas. Sí. Es interesante que la gente de Jujuy, que sé yo, de, de Salta, de Tucumán, de Neuquén, Vean lo que pasó o por qué se llegó a esta situación actual, que están nada más que ensamblando las piezas. Sí, sí, sí, sí. la idea es hacer un recorrido lo más amplio posible claro. en, en las salas en donde sabemos que la América mejor puede pasar bien recibida. ¿no? Sí, además la situación de recuperar recuperada digamos, es en todo el país. O sea, uh -huh. Probablemente se encuentre en un punto de conexión con la gente y la vas a ver a toda la provincia y esto pasa acá, acá. Sí, no sí para a sobre un término que es igual, que es ensamble, eh, son fábricas de montaje, no, no son, son fábricas que montan piezas. Pero eso es importante para la industria también, porque ensamble hace referencia a que un tipo de actividad de montaje a otro. El montaje es el de de la industria. Acá lo que interesa mucho también es la mano de obra. Este, estamos viviendo un momento tan difícil, mucha gente sin trabajar. Y bueno, una situación se vive quizás en tierra de juego, con, con este hueco que sufrió la industria eh, electrónica en los años parte. Eso es interesante saberlo, que la gente lo sepa, mostrarlo, vivirlo y qué se puede hacer. Puede quizás mucho también la política, ¿no? pero bueno, al margen. ¿eh? Me interesa a la gente que, se, que trabaje, que, que a esa mano de obra es disponible, sobre todo en la industria electrónica, que es tan avanzada hoy en día, ¿no? Y que tiene tanta demanda, si no el caso. Bueno, de cualquier manera, felicitaciones.